La capa de abstracción, a grosso modo, proporciona una interfaz para permitir que un programa se comunique con el hardware. Puedes saber qué versión tienes si vas a buscar información del sistema. Observe.